¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva reacción de Aquí se reacciona de cauquenesnet.cl a través de nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que nuestras... No, acá. <risa> nuestras redes sociales están ahí, el Twitter, el Instagram, YouTube. Eh, también tenemos aplicación que usted puede ver en nuestro Facebook, cómo descargarla eh, también. Y donde en, en la aplicación de cauquenesnet.cl, prima, le cuento, aprovecho de saludar a la gran Camila Díaz, mi prima, y por supuesto... Co, co, co, No, que co. Usted es la verdadera animadora de este espacio, prima. ¿Cómo está? Muchas gracias, primo. Feliz de poder estar nuevamente en una si se reacciona de Cauquenes net eh, Chile. Para toda la gente que nos sigue, y le dé like y comparte y suscríbase porque próximamente tendremos más y, más y más capítulos ya que esta sección ha sido tremendamente valorada por nuestros followers. Yo no entiendo por qué al, al director de este medio no le gusta la serie, creo que es algo personal. Tiene algo personal con nuestra familia, ese sujeto. Pero, no lo sabemos, no lo sabemos. Como le decía, en la aplicación cauquenesnet.cl que en estos momentos está en APK solamente, y no está todavía en Play Store de Google, que es solo para Android, está... Tiene secciones, la sección de noticias, tiene la sección de la radio y tiene también la sección de video donde se conecta directamente a los videos de YouTube, por lo tanto puede ver aquí, nuestro aquí se reacciona. Y hoy tenemos una nueva reacción prima. ¿De qué se trata la reacción del día de hoy? Tengo una, tengo una pregunta para usted. Va a, aparecer, va a aparecer aquí Redoble de tambores, Redoble de tambores, por favor, para... Para allá, mi pregunta. Profesor. Va a aparecer ¿Ya? en el... En el cartón que le digo yo, pero en el GC, ha, ha habido gente que nos ha reclamado, prima, una, una señora bien pesada, así, Ay, pero no se llama cartón, se llama GC, dijo. Sí, en el GC, generado de, de caracteres. Una señora, ¿qué se cree? Ya. <risa> ya. En nuestro cartón OGC, aquí se reacciona. ¿Qué pasa, prima, cuando una banda chilena toca en plena calle en Australia? Y arman una fiesta, una, qué una fiesta, una gran fiesta callejera. Hay que cambiar ese cartón, y que ponerlo. Una no. mega fiesta callejera. Una, mega, un... uy, una mega fiesta, que, o sea, o sea, una banda chilena, que es como sí. la que visualizamos cierto, en las calles, de repente ya, así como la gente, los artistas callejeros, que siempre están ahí entregándonos arte mientras pasamos y vamos en el día a día, pero en Australia. Justamente. En Australia, por ejemplo. Con los canguros, y armar saltando, una mega fiesta callejera. O sea, el Manso Mambo. Una mega fiesta callejera, prima. Oh. El Manso Mambo, como, es, como dicen ustedes los jóvenes, el Manso Mambo, justamente. ¿Qué cree usted que puede pasar cuando los chilenos, estos músicos, bohemios, usted sabe cómo son los músicos, cómo son los malabaristas, cómo son los actores, las, las actoras también? Todos bohemios. Drogadictos, dicen por ahí, yo, eso no me consta. No, no, no, no, no eso jamás, no, pero es malo, no. Usted es el más, es más estereotipo, no, no, no, no, no genera sí. ningún prejuicio de las personas, la la, por favor, no, perdón. Tomar un, sí, sí, un poco un poco de pero... agua por, para calmarme. Por favor, sí. ¿Qué pasará? Yo creo que la gente, yo creo que la gente disfruta de la alegría del chileno. Yo creo que es una característica que es valorada. Puede que sea valorada, no sé, no he visto el video, pero puede que sea valorado. Puede que algo pasa? sea valorado por ahí. La gente se une yo a la me, fiesta. Yo me pregunto, a La alegría de vivir. Ya, pero qué pasa pregunta. Si usted, si usted fuera una señora mayor, por ejemplo, y ve que una gente sí, que no. habla un idioma extraño empiezan a armar una fiesta ¿También? en la calle y, y, y escándalo, la delincuencia puede acercarse primo, en cualquier momento, estamos viviendo tiempos muy violentos, además. Eh, pueden pasar muchas cosas en verdad. Sí, porque o, o, o esa señora, por ejemplo, molesta puede llamar a la policía internacional, Ajá, se lo llevan, sí. no que se una, o puede que la persona no le guste por ruidos molestos, quería dormir, sí, tienes la razón. Bueno, yo, yo, lo, yo lo vi como, como la alegría, pero no lo sabes. Que la gente está muy extraña a mí, ¿para que le digo? Lo que los vecinos está porque escuchan las noticias fuertes, me, me, me llaman. <risa> <risa> Para reclamar. Está escuchando las noticias. Ahora muy le voy a llamar que se Estoy oh, gritando oh, ahí en la, en la reacción. Ya, muy bien. Tal vez ya me están, y como estoy con, con, con, los, con los sonos aquí no estoy escuchando nada. Pero, ¿qué le parece si vamos de inmediato, como diría nuestra, nuestra tía Clotilde, a eh, revisar eh, el material que tenemos de esta situación? ¿Qué pasa cuando una banda chilena toca en plena calle en Australia y arman una mega, súper gran fiesta callejera. Vamos a proyectarla. No, en... Ahí está. Ah, esto es importante. La banda. Ah, bueno, ahí dice. Estoy buscando mi apunte. Es como se llamaba la banda. Pero ahí dice, ¿ves? ¿eh? Hecatombe. <risa> Pero y ahí además nos, nos soplan. Nos, nos ¿Sí? hacen un spoiler. Vamos a ver. Sí. Que... No todo pasando, ahí ¿eh? No hay tanta gente todavía no, ¿eh? Y soy, no, clásico, por eso. Clásico, Salud, por ¿Cómo se hace? Entre brillar. Pero, ya hay, hay algunos bailando. Bailando. <risa> Es? Claro? Era como una fogata pero en la calle. El grupo se llama Ecatombe. o... Ecatombe. Ecatombe. Ecatombe. Hecatombe, Hecatombe, Ecatombe. <risa> para, arriba para Hecatombe. <risa> Ya disfrutando ahí. Es Es amazing. Es maravilloso. Ajá. Ya se estaba la Oh, no, no, no, y aquí se está transformando. Ya sí. está pasando para el after. Mire, ya hay, ya hay, escribe, la cantidad de gente. Mira, Todo pasando. No, no, vale, lo voy a hacer. estoy comiendo. Me hubiese ido a... Oh, me hubiese ido ahí con ella. No, Alexis está desbordada. Mira la cantidad de gente. No, no, no, primo. No, no, no, no, Ah, uh, no, can't oh. this. is the mm. Oh, oh. La policía, primo. Yeah. Outstanding. Yeah, we're uh, we're yeah, yeah, musical, you know, know what I mean? Yeah, beautiful. It's just you got a lot of people and and everything. people that live here. Oh, the people, ¿Gente <laughs> <love kids. Yeah. laughs> uh, Chile. Uh, ah, chileno. ¿De dónde chile Chile. Uh, Chilero. Chilero. ah Excuse me, excuse <laughs> me, everybody. No, you don't know where we are. Can <laughs> I just say something? Listen, I go from England. Yeah, thanks, mate. Yeah, it's So easy, man. You understand? are You are there? You are listen... are You are there? You are are are from ¡Qué buena gana de ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Bueno. ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Uh, no. ¡La policía chilena! ¡Uh! ¡Lo hice! no! ¡Ay, no! paco no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ver no! paco. no! ¡Ay, no! no! no ya. Bye. Oye, bueno, resumiendo, llegó la policía. No, el era chileno. No, era sí. chileno. No, policía era vaca, chileno. Dijo, ¿qué hueá están dijo? ¿Dónde son? Chile, abro. ¿Qué <risa> andan jugando acá? ¿En sí. Ya, vamos. Hola, hueá, hueá. Ya, voy a decir chao. Chao, chiquillos, chao, mi gente. Lo amamos, ch lo amamos. Estamos haciendo esto. Gracias. Hacer esto después allá. Potente, potente. Ahí estaba entonces, la anécdota prima de claro, claro. Chilean band. ¿Qué le parece? Tremendo video, ¿no? Súper bueno. Además de encontrarse ahí, el policía estaba, pero, tremendamente contento. Y todo. así, en Chile! ¿En qué parte de ahí? ¿En no, Cauquines? Imagínese, imagínese. Sú. O ese ¿quién? ha sido ya no, el polvo, ¿no? No, tremendo. Primero... Parto, partió como more, moderadito el asunto, no va por aquí, qué sé yo. No, sigo, pero después... como una fogata, como, como, como parte en la fogata, en calma. Dos, después tres personas, el... de todo a poco. Después el asunto se fue desbordando, y la gente es bailando, y hasta era una fonda después la cuestión. Hay que decirlo con toda su <risa> Después era una fonda el asunto. Y qué iba a pasar ante semejante escándalo, tenía que llegar la policía, pero... Con tan buena suerte de Catombe que el policía era chileno. Y se chileno. salvaron. Le salvó la vida y bien, bien, bueno, super bien. Super bueno el video. Super. Una like cosa. Para liana, nada. Nada. Pero fíjese, prima, que esto da, da paso a un tipo de exportación no tradicional de nuestro país. Fíjese. ¿Qué se preguntará usted? Pregúnteselo por mientras. Me estoy preguntando. ¿no? <risa> ¿Pero qué puntualmente se está preguntando? Muchas cosas eh, están pasando por mi cabeza en este momento. Pero... Um, quiero que usted me pregunte mejor para poder aclarar. <risa> Primero, primero, mire, me, lle me llegó un, un, un fax. Me llegó un fax. Un fax. Sí. Recógelo recoge, del suelo, por favor, ahora. Internet. Por... Me, me llegó un fax preguntando si usted alguna vez había tenido alguna experiencia similar con la policía uniformada de nuestro país o del extranjero. ¿Del extranjero o del intranjero? Esa es la primera pregunta. No. No he tenido. Bueno, a ver, o sea, estar en fogata, sí, claramente. Eh, arrancar así como de, de, de la. No, no, no he, no he tenido, lamentablemente, para poder compartir una experiencia así. Relig una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias. No, no he tenido. La es, es que usted siempre ha sido la, la más decente de nuestra familia de los días <ríe> mundiales. Y usted, y usted, usted. Cuénteme su experiencia. A ver, yo. Eh, no, tampoco, tampoco, fíjese. Quizá, eh, bueno, en, en alguna. No, no, que nos tocar música para poder, para poder sí, representar esto, sí. Esta, esta sí. Pero bueno, hay que decirlo que en alguna manifestación universitaria, tal vez uno le Así tocó arrancar es, su arrancar, su rato. Sí, su arrancar, rato. sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí, eh, también, me tocó, también me tocó arrancar. Sí, sí, sí. En, en Al llegar a las, cuadras, a las cuadras estratégicas que ahí estaba ya, de Zorrillo, bueno, acostado, todo de repente. Oh, ahí y. ¿Cómo, ¿Cómo olvidar no ese, gas, ese gas lacrimógeno que recorría nuestros ojos? No. Además que si uno tenía un granito, como que el granito ardía y ardía. <risa> Una escena tan romántica. Muy buenos momentos. <risa> ¿Cómo olvidar a esa compañera que vomitaba al lado de uno? Bruto, no, no, que, por favor. no, no, no, no. No, no, no. <risa> ah, bueno, pero es que así, así, así pasaba. Así pasaba, prima. Bueno, en fin, anécdotas, como le pasó a, a Hecatombe Chilean Band. No, dice, pero para no olvidarlo, ¿eh? para no olvidarlo, <risa> o sea, Hecatombe Chilean Band, no, jamás en la vida, bueno, puede que si van a otro país, puede que se encuentren también. Se si hacen si la misma Chilean, gracia, puede Chilean, que le pasen ¿no? siempre, siempre. Pero. Eh, siempre hay un chileno, Puede este. que no, sí, no, pero tremendo. Pero aunque usted no lo crea, estimada prima, estimada prima, aunque usted no lo crea. Es, puede ser una exportación no tradicional. Mire el, el siguiente el registro audiovisual que tenemos. A ver. Mire, otro bohemio ahí en la imagen. Yeah, pasemos a revisar este registro. Well, en well, oh, yeah. es Londres. <laughs> Santiago de Chile. ¡Oh! Pero, weón, Santiago de chile weón. Desde Chile, claro, weón, sí. encontramos un chilenio. Un chichilio, grande, Siempre hay un weón acá sí. en el mundo, weón, siempre. <coughs> español. Hablé un poquito de español porque sí, con chile de madre. Ve no, de... no. una explotación no tradicional los policías en Australia, en Londres es nuestro nuevo producto de, de, exportación. de exportación, ¿qué le parece? Exportación. No, tremendo, me parece tremendo. Cuando viajemos a, a alguna parte del mundo, por favor. Eh, claro, que un policía chileno eso. Vamos a buscar a un policía chileno para poner redes, ¿sí? Son buena onda los policías chilenos en el, el extranjero. En el extranjero, sí, sí. La gente se alegra de ver un compatriota. En el extranjero, aunque sea policía. Aunque sea policía, como lo dijo, primera vez que se alegraba. <risa> como lo dijo Chilean <risa> es primera vez que nos alegramos, dijeron, <risa> de habernos encontrado. Pero Sin bueno, tremenda, tremendo video, tremendo video de, de, de los chicos y tremenda experiencia, o sea, haber llenado eso de gente con diferentes ritmos musicales, y ahí haberse encontrado al final del video así como con un policía y haber pasado desapercibidos porque, o sea, nunca pasaron desapercibidos no pero pasaron desapercibidos a... pero salvaron jabonados eso, decir. haber salvado jabonados frente a, a la situación tremendo aplauso para los chiquillos, por favor aplauso que nos inviten? Que, que inviten para la próxima a una fiesta no problema. En, el en el país eso sí, porque a mí por lo menos no me alcanza el, el dinero para <risa> Para poder salir al, al, al extranjero, prima. En estos tacar momentos. Sacar a la vida, sí. Sacar a la sí, vida, primo, es cierto. ¿Cuántos sí. litros de aceite costará un pasaje para Australia, por ejemplo? No lo, lo sabemos. Pero podremos reaccionar en un próximo video, en la próxima vez? Si ustedes conocen algún video chistoso al que podamos reaccionar, como ocurrió hoy día, hoy día tuvimos un, un capítulo livianito, buena onda, y con con Hecatombe Chilean Band y después este otro policía en Londres eh, no, escriben abajo por supuesto, además aprovechen ya que van a estar escribiendo, de apretar la campanita de suscribirse dale like Danos dale likes, like, suscríbase. Por, por favor, sigan en todas las por favor, redes por favor por favor, que los quieren despedir, por favor. Y además, <risa> además por ahí están las redes de net el Twitter, el Instagram y también nuestro canal de YouTube. También recuerde que tenemos aplicación, así que usted ahí busque cómo, cómo bajar la, AP, la APK. AP, no me acuerdo cómo es ya la aplicación. Síganos y también por todas las redes. Por yo, y yo, y yo, y yo ya me apropié de me este medio. A síganos por todas las redes, por favor, por pues, quien no? <risa> también ahí ustedes pueden seguir a la, a, a la prima Cami en... en no, el no, no. No, el no. no, no quiere que la siga. No, no, no, no, la siga. no me sigan Nami. No, solo le le damos a este video. Lo comparte, suscríbase, ten la campanita, ¿cierto? Todo. Aquí vamos a estar en una nueva, próxima edición. No sabemos qué nos depara. Esperamos tu reacción, tu comentario para poder tomar ese video y poder reaccionar en este tremendo espacio que Cauquenes Net ha preparado para toda la familia, toda la comunidad. Así que nos veremos en una próxima reacción en Cauquenes Net. Nos vemos. Adiós. Cauquenes